Sports, por lo que esto facilitaría la llegada del andino al equipo asturiano. El arribo de Geraldino no sería problema para el Sporting en cuanto a las plazas de extracomunitario, debido a que el jugador cuenta con pasaporte italiano, por lo que sería registrado en el equipo como comunitario. Para finalizar. Diego Medina habló previo al arranque de torneo ante Tigres. Ya afianzado en el primer equipo de Santos Laguna, Diego Medina apunta a hacer un gran torneo en este clausura 2023, donde buscará de hacerse de la titularidad y propiciar grandes momentos para el club y su afición. El mediocampista, hasta próximo a cumplir su primer año en la Liga MX, ha disputado 23 compromisos en el máximo circuito con la playera Albiverde. Bajo la dirección técnica de Eduardo Fentanes, Medina ha crecido bastante y su aportación al equipo ha sido significativa para su desarrollo y trascendencia en la Liga MX. Ahora se alista para un nuevo reto, consciente de lo que necesita hacer para alcanzar sus metas. Personalmente tenía tiempo sin completar una pretemporada. La verdad es que me he sentido muy bien, físicamente trabajado de la mejor manera y listo para el inicio del clausura 2021 comentó el jugador. El canterano, quien inició su proceso en la institución santista en la categoría sub-13 en el año 2014, señaló que se siente preparado para afrontar todos los retos que se aproximan en este 2023. Fue una pretemporada muy completa. La verdad es que el trabajo del cuerpo técnico está siendo muy completo. Los jugadores pusimos nuestra parte aportando en los entrenamientos. Sumado a las enseñanzas de los profesores seguiremos creciendo.